Bueno, pequeños diablitos, como ven, hoy está aquí la directora del colegio, porque vamos a ver a hacer un examen, con todos esos papeles que hay ahí, ¿Eh? de matemáticas, y ella viene aquí a ayudar a vigilarlos, que ya hay uno dormido allí, ¡tú! ¡Todo! No, bueno. Juan, se quedó dormido ¿Qué play? Son muchos couple? papeles, son muchos exámenes What? ¿Tú estudiaste para el examen? Claro, verdad es que no ¿Y es matemáticas Yo ni siquiera las hojas Rabito, tú estudiaste Chicos, tú? yo traje el, el libro de biología para hacer copias, no es matemáticas ¿Y ahora qué hacemos? Ahora bueno. lo que tienen que hacer es sentarse y hacer el examen ¡Venga! Vale, okay. voy, a, voy a repartir, voy a repartir Deja la... la chacha. Bueno, voy a repartir las fotocopias Alexi, Alexi, Alexi Capley, un, una pregunta. Dime, dime. dime. Eh, este no es el examen super importante que nos hará pasar de curso. Sí es este, bro. Ya vamos a terminar bueno. el año, bro. Creo que Estudate. fue un honor, pero voy a reprobarlo. Bro. Silencio en la clase. Eh, este. No, no, la es que le estoy explicando cómo van las preguntas. La, chicos, chicos, chicos. Susurren, susurren, porque después no voy a escuchar. Tengo un plan excelente para escapar de esta cárcel, bueno, cárcel porque es escuela es como una prisión. Vale, vale, cuál ¿Cómo? es tu siembra Mira, ¿Cuál es mira, tu podemos decirle a la profesora que vamos a ir al baño Y como en esta escuela es obvio que no hay baño Nos vamos a escapar ¿Pero qué? <ríe> es tan tonto que puede funcionar Dale, a ver, a ver, dale tú, dale tú Rabito, ve a decirle a la profesora yo voy a despertar a Juan Juan, despertá Ahorita voy, ahorita voy Juan, vamos a despertar. Profesora, ¿nos puedes dar antes de comenzar el examen, nos puedes dar permiso para ir al baño? No tenías otro momento, bravito Pero todavía no comienza el examen, se puede ir al baño todavía Tienes 10 segundos, como 10 segundos no esté aquí a... 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. <risa> <risa> ¡Corre, <risa> corre, <risa> corre, <risa> corre! <risa> ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, profe! ¡Oh, oh! ¡Ya me, me muero. <risa> <risa> ¿Que hay pipí en el suelo? A ver qué, vemos, ¿qué, ¿qué El consejo de dejó todo esto desparramado. ¿Qué es esto? Ya, puro ahí, no rabito, se murió en el tiempo. El, el agua está tóxica, no lo toquen. <risa> solta, solta. Vamos. la toques. ¡Solta, salta, no maestra se den cuenta? ¿Dónde están Estos no niños ya pasaron más de 10 segundos. Todo Ay, el mundo. No viene, viene. viene! Corre, corre, corre. No corre, en corre, corre, en ahí, ese no es el corre, baño. Corre, corre. Uy, esa, esa escuela Disculpe, no estaba así, ah, así esta mañana solo... ¡Ese no es el baño! ¡No! ¡Solo de los otros 10 segundos, por favor! ¡Profe, profe, profe, profe! Es que, es ni 10 que... ni 20, voy a por ustedes ¿Usted ¿Quién dejó esto así? ¿Quién dejó ah, esto ah, así? Ah, eh, di, social, dile, al conserje, ¡Dile al conserje, dile al conserje! ¡Eso no estaba así esta mañana! ¡Curran, amigos míos, corran. ¡Papu, esto está muy difícil! <risa> el que hizo todo ese pipí fue yo porque... ¡Hay que a hacer muna, ahí, vengan a la vamos. clase! Que ¡Hay que hacer el examen! ¡Ah! ¡Sí! No, corre, no. babito. alecci muévete, bro, muévete. ¡Ostras! alecci alecci Vamos, vamos, corre, corre. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No corre que me voy a pillar. ¡Corre! Que ¡Corre! la Esto no es el baño, esto es una pizza. ¡Esto es el restaurante! Sí, claro. ¡El restaurante porque son llamas? No. ¿Por qué no traen los bomberos? Ya pueden correr. ¡Ostras! No, no, no que la sangre está en el piso. ¿Qué te pasó, carnalito? ¿Dónde te sentaste? ¡muévete! ¡Uno menos! ¡Oh, no! ¡Viene la profesora, guachos! ¡Maestre! vamos que podemos hacer el examen! ¡Nos decía, no, un poco no, corran, corran! ¡Que se cayó! ¡Corran, corran, corran! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Corran, corre, corre! ¡Uy, corren, uy, corren, uy corren, está, corren. Ah, estaba a punto! ¡Esto es como jugar a la cuerda floja! ¡Sí, sí, no sí, tengo sí, tal pero, pero es que no entiendo por qué están llamas. ¿Sí? ¿Por qué están llamas? ¡Colegio! ¡Les dije! ¡No! Con cuidado, corre, corre a Piensa que si te caes, mueres, ¿ok? Entonces, no te caigas ¡Ya, ya, ya! ¡Rabito! ¡Guacho! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! ¡Rabito! Estaba comiéndome la pizza, se ve muy deliciosa pero ¡Leca de corre! ¡Mira, que no no si están aquí! Estar ¡No, la profesora no está ahí! ¡Están aquí! No, no, no, yo voy por rabito. Ah, yo voy por rabito. ¡Burrala tú, Alexi! Yo voy por rabito. ¡Rabito muy, bien, muy bien. Eh, maestra, uh, no. sé que esto se puede entender. ¡Niño indecente! ¡Vuelve a clase! ¡Vuelve a clase ahora En mi la sí, cuenta sí, de tres rabitos. ¡Uno, dos, oh, tres! ¡Dale, corre, corre, corre! ¡Vuelve ahora! No, no, no ¡Yo ¡Ah, me muero! ¡Guacho, llegamos al gimnasio, bro! ¡Oh! ¡No, no es la maestra! No, ¡Corre, corre, Lexi, bro! Bro, estamos en la clase del gym Esta clase no me gusta porque estoy panchón Y me colocan a hacer mucho. <risa> ¡Me van Prepárate. a despedir por sus culpas! ¡No queremos perder el curso! ¡Estamos en mi peor pesadilla! ¡La clase de gimnasio! ¡Ah! ¡Qué viene ahí Nos atrás! ¡No miedo, <risa> Mucho macho, muévete, muévete, muévete. La borramos, la borramos, borramos atrás. Pa' que me los patitos. Porque hay patos, porque hay patos en la clase del gym. Yo ¡No qué sé, pregunta a ese profesor. ¿Cuál ¿Es, que cuál es El profesor se cayó para ti todos los mullet? patitos. ¿No se olvidaron? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Estamos en el salón de manualidades! ¡Mira, Juan volvió! ¡Juan está aquí! ¡Oye, mira! ¡Pueden huir, pero no escaparse! Ya perdimos a la maestra. Oye, vamos un poco pajado. Ya no nos sigue eh, ¡Escaparon! Qué bien, pero, pero aún no falta, aún no, aún no falta escaparon. ¡No, ¡Ay, viene, no, ahí viene, no viene! ¡Ahí viene, ahí no, viene, ahí viene! viene. ¿Por, qué, ¿Por qué el piso está roto? Hay un vacío no, enorme eh. Estamos en una escuela tercermundista ¡No, no lo <risa> ¡Está ahí! ¡Va a agarrar Rabito! ¡Corre! Marquise, mira, <risa> mira, ¡No me he ido! ¡No me ¡No ¡No ¡Vamos! ¡Mira! ¡Un túnel! ¡Un túnel para escapar a los Chapo! ¡Rabito, allá casi llega, bro! ¡Vuelvan a hay un tunnel, ¡Niños hay un malcriados Mira, por aquí, gameplay! ¡Esto es un laberinto! ¡Tú, tú, tú, tú! Eres ¡No, no. Bueno para no se ve tan en el laberinto! ¡Espérenme fuera! Tú eres bueno con la ¿dónde estás? Es. Me perdí. Rey, bro, bro, bro, bro. Esto, esta parece, esta. esto parece escapando como el chapito Guzmán, bro. ¡Qué miedo! Oh, ¡Y si No los voy a regañar, no los voy a regañar. ¿En, ¿En serio? No quiero hablar amablemente, no. sí. Tal, tal vez. Voy si no. a dar caramelos. Si Oca. me esperan, les doy caramelos. caramelos. No, chicos. Yo, yo caramelo. a, a, a, mi, a mi primo le dieron caramelos y él terminó muy feo, la verdad. ¡Nos quieren intoxicar este colegio. Oca. Ya no esperamos de nada. Ostias, se me morí. El a está resbaloso. <risa> ¿Qué, ¿Qué es este líquido rosado? ¡Ah! Es, es cola, es cola, es cola Pero rosada, no entiendo ¡Qué asco! Ya limpien esta escuela, por favor Es que esta mañana no estaba así Te voy a dar oh. chocolate Si me esperas, te doy chocolate ¡Uy, chocolate! Uy, ¡Qué rico! No, te, ¡Chocolate! No, ¿verdad? Bro, yo voy a mi baño ¡No me deja! ¿Eh? ¡No me deja pasar a mi baño! Ah, ¿qué ¡Pero que es tú no el lo baño lo lo de lo chicas! que es el de ¡Venga no vale, aquí! no, no, de no, ¡Corre! ¡Corre! no, no, no, no, no, de no, no, de no, no, no, no, no, no, no, no, de no, no, de no, no, no, no, no, no, no, ¡Es no, no, no, no, no, no, no, ¡Voy a entrar! Que estar, claro. ¡Vengan aquí! ¡No, qué miedo! huele es horrible! ¡No, qué asqueroso! ¡Pero tenemos que subir! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, bueno, bueno, bueno. ¡Qué mal huele esto! ¡Ya, ya, ¿Esto? ya! ya. ¡Echale la culpa! a los cochinos! Co ¿Coy? ¡Ven aquí! A ven ven ¡No! ¡Corre, corre! ¡Restame! ¡Corre, corre! ¡Ven ¡Ventilador, ¡Restame! ¡Ventilador, ventilador, ventilador! no estapen! ¡Listo, chicos! ¡Tenemos que irnos! Tenemos que no, que la maestra nos alcanza. ¡Pueden correr! ¡Cuidado con el ¡No puedo! ¡Qué líquido! ¡Me mata, me quema! ¡Y eso que quiero! ¡Líquido, ¡La maestra está ¡Líquido! no, no, no! ¡Várate! ¡Várate, ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! ¡Líquido! corre, corre! ¡Corre, corre, ¡Líquido! ¡Malditos niños, viene, bro, qué miedo con la maestra. Viene, viene, muete, muévete, muévete. Espera, ¿qué? Cuidado con los ventiladores. Sí, sí. <risa> bueno, esos son más easy que los otros. Esos no dan tanto reto como los otros. Pero yo creo, yo, a ver, yo creo que este camino de acá, porque está todo abierto, ya habrán otros estudiantes que habrán escapado, ¿no? ¡Hola! Sí, sí. Sí. mira, esta que la salida, la salida, la salida, vamos. Ya estamos cerca. No, ya estamos no, cerca. No, no por ustedes, no. Oh, no, la clase de no está nada cerca. Baños, oh. matemáticas, no. Oh. Vamos amigos, muévanse, muévanse. Ya Dicen que escapo. lo que no te mata te hace más fuerte. No, la dejamos súper atrás. La maestra pasillos? está llegando, llegando. No, yo me muero. ¡Qué miedo! Como, como la maestra es de 50 años ya, ya le duele la columna por eso. O sea, por... <risa> está llevando vieja, niño. <risa> es que es la verdad? verdad, Tú puedes. Voy! ¡Eh! ¡Llegué, llegué! Sí, sí, sí. ¡Hostia! ¡Ostras! ¿Qué sí. es esto? ¿Es leche? No lo sé. ¿Es leche? Tal vez un luz? error químico. Bueno, cuidado, cuidado, ser, cuidado. ¿no? ¡Ah! ¡Corre! Pero, Alexi, ahí voy. Pueden huir es con esconderse. ¿Qué? Creo que ese es el salón. Ah, no, ¿Qué? corre, corre, que viene aquí? la maestra. Máete, Alexi. Ostras, vamos a mover, rabito. Aquí, aquí, aquí, está. Está. No, aquí están. No, qué vi. miedo. Voy, te rabito. Aquí no un despacio, aquí hay Ten cuidado, ten cuidado. Hola, hola, hola, Corran. No. Se quemó la maestra Se murió, se petatió, se petatió <risa> Momento de aprovechar Les voy a poner ocho exámenes Ocho ahí me A mí me enseñaron un truco Ya verán, cómo ahí no es Verde, venga aquí, la izquierda Guacho Estos de aquí. Pero maldición, igual. se defectación. Corre, corre, corre, corre, visto? corre. Rojo, rojo, rojo. Ah, azul, azul, azul, azul, azul. Verde, verde, verde. Gracias por decírmelo. No. <risa> no se lo digo ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El rojo. Rojo. El rojo. El rojo. Azul. No. Gracias. Entonces, ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasó aquí? Se derramó todo el, el, el químico. No lo sé. No te quemes. No. No. No, maestra, venga de aquí, educación. venga de no, aquí, vuelve no, a clase, vuelve no, no, a clase, no, no, me quedo ¿Qué no, se quemase, petateo Momento de aprovechar, aprovechen, aprovechen el bug Les voy a vamos, poner vamos, el vamos, examen vamos. más difícil de la historia No maestro, no, por favor, no. no Es que, es que la verdad, te, te digo, no, no estudiamos, entonces por eso estamos escapando, por si no sabías No se lo diga No, importa. no por es acá, por acá, por acá, por acá. más dos Aquí. El músico ¡Oh! ¡Oh! de química ¡Oh! ¡Oh! nos ayuda. Ahora, de la salida. ¡Ostras, qué bonito mundo de música. ¿Son oh, una clase de música. ¿Y este es el Eh, no díganme dónde están. Cuidado no. con las teclas del piano. Ya. ya creo que mejor no digo en qué clase estaba porque vas a ver que eres un genio o qué... Soy profesora de matemáticas. Pero los profesores saben todo, o sea, saben dónde están ubicados y eso. Somos ¿Qué? omnipresentes y omnipotentes. Esta ¿Qué, no miedo? No Tío, ¡Qué miedo! ¡Dónde están chicos! sé que lo estoy esperando! Me están dando a pasar este sucio piano! Va, Soy como Freddy que... Krueger. Jamás de ver en mis pesadillas, adiós No, <risa> nuestra pesadilla no va no. a salir, guacho, no Freddy Correa era más bonito que ella Oye, niño. No lo veo, maestra, la, la, la, yo que tú lo crey, castigo No te escapas de mi examen y me insultas Ay. Corran, corran chicos, corran, corran, Ya puedes correr, ya puedes correr Corran, chicos, ya casi llegan No, no, no llegan. Vamos, vamos, vamos, Rabito uh. Alecito llegó, corre, corre Dejen de escapar, cruza la línea azul, ¡Cruzela! ¡Cruzela Cruza la te pego. la línea azul! ¡La línea azul! ¡Crúzela! ¡Que se va a correr rápido! ¡Mira, mira! ¡Voy a por ustedes! Me voy corriendo como Sonic. Mira eso. Soy veloz, soy el el guacho O sea, es muerto? Vamos, vamos, vamos, vamos, chicos, ya casi llegan ¿Eres Francisco? Francisco Colini! ¡Vamos a mira eso! ¡Hostia, llegamos! dónde está la maestra? Se quedó ahí atrás ¡La maestra no logra saltar esto! nosotros no saltar! Maestra, para nada, tenemos que cruzar la línea azul, eh, para nada ah yo la estaba saltando! ¡Aquí está el otro ¡Ya ves, ya ves, maestra! Que somos buenos estudiantes y tú queriéndonos atrapar, ¿no? no Por no, no. eso les perdono un examen de los ocho que ya les voy a hacer ¿Cómo que ocho? ¿Cómo así? ¡Ocho! ocho pero, y como siguen huyendo, más Gente, es así gente, sí, gente, gente, gente, están en mi pupitre, no eran noche ¿Qué? Estamos en, el, en, en la última en la última sesión la última Vale, sesión perfecto, corre, ¡corre, corre, corre! No ¡Ya Estamos pueden huir! Sabes que luego nos escapamos del examen Pero que esto mañana va a repercutir con nuestros padres No sé, le decimos que nos cambie de colegio ya ¡Corran chicos, que la profesora ya está aquí! ¡Corran! ¡Ya estoy aquí! No, qué miedo, no sé, esa profesora tiene el fuerte de la transportación Porque vale, llega muy aquí. rápido, no sé cómo ¡Espera, que se quede pegado. ¡No! Espaguetitos. Uy, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Los niños y sus pegamentos de carpintería. ¿Cómo? si si tenemos. ¿Cómo no? No he estado en clase de carpintería, bro. Claro, no, porque tendría que estar en la Corre, corre, corre, Alexia. No. ¡Guacho, bro! Vengan aquí. Corran a ver aquí. No, no, no me vas a atrapar, maestra Re guacho Sí, te atrapo. Sí, la No, maestra, maestra, maestra, hablemos, hablemos, hablemos, dialoguemos. Les defra... ofrezco un trato. Si a vuelven ver. a clase, solo les hago tres, ¿Tres ah, exámenes. ¿Sí? Mm, tres exámenes. No, yo quiero uno, tres, tres es mucho. Yo no quiero ninguno que aplique que yo no estudie. Vale, les puedo bajar dos exámenes. No, dos, pero pero de dibujo. Dos, pero difíciles. De dibujo, no, de, de dibujo. De, de... De dibujo, por lo menos que se... se, se, acabó, se... se... acabó la suma de... corre corre No, corre corre no, corre no, no, corre, corre no ya no no, a no, No no, ¡No, a no a